Ten un excelente día, siempre digo, pero es con la idea de que comprendas que te deseo que tengas una excelente semana, que tengas un maravilloso mes, que tengas un hermoso año, pero sobre todo una vida inigualable. La vida no es fácil y sé que mis deseos de ninguna manera van a compensar todos los obstáculos que tienes. Para esto eh, vas a tener que forjar fortaleza mental para que el día que te ocurra algo, tengas la capacidad de salir adelante con la moya, mayor entereza La idea de hacer el canal primeramente es acercarte a la lectura. Que los libros que van a desarrollar tu capacidad de aprendizaje y de fortaleza mental. En segundo lugar, es tener un espacio donde pueda compartir conocimiento que te pueda servir para la vida. Como dice el buen amigo de las notas del aprendiz, Tú no naciste para vivir, ah, ah, ah, ah, naciste para brillar y para que puedas brillar es necesario que analicemos contenidos acorde a nuestros objetivos. El analizar y deslegar los libros y contenidos nos van a ir haciendo cada vez más fuertes y enfocados a nuestros objetivos. Te invito a que realicemos juntos este viaje en el cual vamos a aprender a crecer como personas. Las personas trabajan mejor. Cuando saben cuál es el objetivo y el por qué, es importante que las personas se sientan entusiasmadas de venir a trabajar por las mañanas y disfrutar de su trabajo. Elon Musk.